Familia Niner, ¿cómo están? Sean bienvenidos al podcast de Canal 49. Una semana más por acá. Estamos en el off-season, pleno off-season. Eh, la agencia libre sigue moviéndose, siguen ocurriendo algunas cosillas. Y estamos ya a un poquito más de un mes del draft. Eh, y, y pues bueno, las noticias siguen, señores, ¿no? Saludo aquí en YouTube, saludo en, en Spotify y en iVox a los que me están escuchando. Este, pero bueno, vámonos eh, de lleno con las eh, noticias, ¿no? Ya saben que las redes sociales son Canal 49 Oficial, Facebook, Twitter, Instagram y en, y en Twitch estoy como Canal 49 Ya streamé el miércoles pasado, se las debía Ya nos vimos por ahí y este miércoles por ahí nos vemos nuevamente, señores ¿No? Por ahí de las seis y media, siete de la noche en Twitch Ahí nos vemos, carnales Y pues miren, noticias pues sí se han dado, ¿no? Eh, como, ya, como ya sabemos la semana pasada eh, se dio la noticia de que se nos fue eh, eh, Kagan Williams, nuestro esquinero níquel. Y, y como se los dije en el, en el programa del jueves pasado, pues es de los que yo no quería que se fuera, se nos fueron los tres que yo no quería que se fueran, Kagan Williams, Lake Tomlinson, DJ Jones, ya partieron, No, Kagan Williams aterriza en Denver. Eh, dos añitos me parece que le dieron el contrato. Poco más de 5 millones de dólares. Algo que tal vez en otras condiciones podríamos haber cubierto. Pero bueno, ni modo. Lo dejan ir los 49. Y pues ahora vamos a ver ahí qué, qué se va a hacer. no Porque miren. Estaba, estaba escuchando a John Lynch que dio ahí como una, una conferencia. O una entrevista. Decía que ellos la idea que tienen ahí en, en la posición de kegan Williams. Es de Omodri, no Este esquinero que trajeron el, el año pasado. Dice él que tiene las herramientas Para poder ser el nickel back del equipo Pero pues ya veremos no Como esquinero lo hizo muy bien en la pretemporada del año pasado En la, en la temporada ya no lo vimos Estuvo eh, más este Ambry Thomas ¿no? eh, A quien seguramente también estarán ahí rolando No sé qué va a pasar ahí con los esquineros no Pero porque miren <coughs> Pues ya está este Charboris Ward ¿no? Que llegó de, de Kansas City Tenemos a Emmanuel Mosley Todavía no sabemos qué va a pasar con Jason Barrett pero eh, eh, trajeron a de Denard, un esquinero que pues, estuvo muchos años en Cincinnati. En su momento fue una primera selección, eh, fue una 24 global, me parece. Eh, primera selección de los bengalíes por ahí de 2014. Después de estar ahí como 6 años en Cincinnati. Luego circuló por Atlanta. Tampoco pasó pues, sin mucha pena ni gloria. Anduvo saliendo ahí de equipos este, Arizona, gigantes. Y llega a San Francisco a pelear algún lugar. Supongo que también le dará un poco de competencia. allá sea a, a Demodriel Noir O a alguien más que vaya a pelear por ahí el, el, el, el, el, el puesto de Nickelback. ¿no? De esquinero titular lo dudo. Inclusive dudo siquiera que se quede en el equipo. ¿no? En el 53 final ya veremos. No porque tengamos muchos esquineros, pero la verdad es que Denard pues, ha sido como un bust para hacer una primera selección. La verdad es que andar ya ahorita circulando en el mercado a ver quién lo agarraba, pues no habla de un muy buen jugador. ¿no? Tenía un nombre que sonaba para ser eh, un muy buen esquinero y terminó siendo un fraude. Vamos a ver si aquí en San Francisco logra al menos... este. Pues de reavivar un poco su carrera, ¿no? Pero bueno, esa es la situación... ...con la salida de Keegan Williams... ...tenemos que ver cómo vamos a cubrir ese hueco... Eh, con, ...con San Francisco. Y pues bueno, otra de las, de las noticias obvias... ...interesantes que, que están saliendo... Y, ...y a colación con esto de Lynch... ...pues es el tema de Jimmy Garoppolo, ¿no? Jimmy Garoppolo, como todos sabemos... Eh, ...pues ya prácticamente perdió... ...las oportunidades de moverse a algún lugar... ...en Agencia Libre... ...por ahí queda Seattle... Por ahí quedan los tejanos que, que los tejanos el coreback que vi el año pasado, yo creo que se, van a, se la van a jugar con él. Eh, por ahí está, ¿quién más? Podría, podrían estar interesados los, los gigantes, ya que Daniel Jones, pues no, tampoco mostró como que ser un gran coreback, pero yo supongo que van a seguir con él. Y las panteras, ¿no? Que sería como el destino tal vez todavía más probable para garópolo pero... Eh, pues se operó, se operó el hombro el señor como ya sabemos y pues a eso dificultó todo y ahorita Lynch dice que pues no, no le urge cambiarlo en todo caso se van a esperar hasta que sane bien de su hombro para ver eh, pues qué podría pasar con Garoppolo ¿no? él dice que él, él, él inclusive pues no tiene problema con quedárselo no, lo no, le, no le urge pues obviamente va a decir esto ¿no? ni modo que diga ya la calabaceamos, no sabemos qué hacer pues no entonces, yo creo que Garoppolo eh, lo que sí dice es que no lo van a despedir, ¿no? Bueno, él asegura o casi asegura que no van a despedir a Garoppolo. En todo caso, buscarán un buen lugar y una buena negociación, ¿no? Se, se dice que lo que estaba pidiendo San Francisco pues fue mucho y nadie lo quiso dar por, por un coreback, pues de alguna forma de cristal. No de alguna forma, un coreback de cristal como es Jimmy Garoppolo, ¿no? Entonces, el precio que dio Lynch me parece que muy alto y me parece que nadie se la quiso jugar y nadie se la va a querer jugar hasta. Tal vez que, que, que ya sane completamente de su operación y hacer algunos exámenes médicos, verlo en acción, ahí algunos drills, pases y a lo mejor algún equipo levanta la mano. Pero ya veremos lo, el tema de Garópolo. Creo que ahorita, pues por un rato se va a quedar ahí en pausa hasta que no sane bien completamente, ¿no? Después de su operación. Pero bueno, esa, esa es la onda con Garópolo. Yo no sé ustedes cómo lo vean, cómo lo piensen, ¿no? Yo sé que a muchos ya les urge que se vaya Garopolo. A mí, la verdad es que no es que me urja como jugador, pero sí me urge en temas financieros. La verdad es que sí se liberaría muy buena lana dejando ir a Garopolo. Y si el plan, que también ya por ahí salió, que el plan es sí ya iniciar ese 2022 a Trey Lance, pues necesitamos protegerlo y necesitamos rodearlo de un poco de más de talento. ¿no? Pero bueno, así las cosas con, con, con el señor Jimmy Garopolo. Jugadores que se firmaron esta semana o la semana pasada... Eh, Jeff Wilson, corredor, ¿no? Que pues, yo me imaginaba que el tiro estaba entre Monster y Wilson. Yo pensé que lo iba a ganar a Monster. Pero Monster se fue a Miami y entonces queda Jeff Wilson, firma por un año con los 49, seguramente pues está pensando que sea el tándem junto con Alaya Mitchell. Veremos si, si Trey Sermon levanta la mano y todavía quiere mostrar algo este año y quiere pelear por algún puesto ahí de rotación. Sabemos que tenemos allá Michael Hasty, que más que corredor yo creo que eh, es utilizado como válvula de escape en, jugadores, en jugadas de pases pantalla... Eh, ...para yardajes cortitos ahí... ...porque se deja ir el mini bestia, ¿no? Eh, entonces como titular... ...pues no, tal vez como rotación... ...pero hay competencia... ...también este... ...pues veremos si, si, si en el draft... ...agarran algo los Niners... De, de algún corredor... ...con tantas rondas... ...supongo que si lo harán... ...siempre lo hace... ...Shanahan siempre busca corredores... ...entonces... Eh, ...pero bueno... ...Wilson se queda un año más... ...otro que firma... ...Jordan Willis... ...no, aquel héroe de... ...aquel héroe de, del, del juego divisional... ...contra los empacadores... Que bloqueó aquella patada. Y este y pues bueno, ¿no? ¿Qué, qué bonito recuerdo aquel. Pero bueno, Jordan Willis, que también por ahí tuvo sus capturas. Hizo buenos roles ahí en la rotación, en la línea defensiva. También se queda un año más con los 49, lo cual me da mucho gusto. Creo que es un jugador que tiene todavía un techo un poco más alto de lo que mostró el año pasado. Yo creo que puede ser eh, muy, muy buen hombre de rotación. Tal vez hasta pelear algo de, de, de titularidad. Ante la salida de, de DJ Jones y Arden Key que anda buscando por ahí equipo yo creo que ya visitó a los Leones ya visitó a los Cuervos entonces Arden Key podría también Pelas y pues eh, eh, Jordan Willis nos podría hacer un, un, un muy buen paro ahí en la línea defensiva o nos va a hacer un muy buen paro al menos este año porque también firma solamente por una temporada ¿no? el otro que firmó fue, fue Dante Johnson que también este Creo yo que es el, el, el, el que va a pelear más fuerte la posición de Nickelback. Toda vez que sí lo estuvieron metiendo este año ante la lesión de Kevin Williams o las de repente lesiones que tuvo. Dante Johnson estuvo siendo utilizado como Nickelback. Entonces el tiro ahí para, para tener el, el, el puesto titular pues va a estar entre Dante Johnson, eh, DeModre Lenoir, tal vez este Denard que llegó. Y alguno más que levante la mano. Tal vez rotarán a Emmanuel Mosley. Tal vez no sé qué vayan a estar experimentando. Pero yo creo que Dante Johnson va por esa posición. Al menos a pelearla de inicio. Ya veremos después porque pues el chavo de repente lo hace bien. De repente se nos pierde bastante. ¿no? Llegó también como una promesa de, de, de esquinero. Y pues la verdad es que tampoco ha mostrado mucho. También ha estado muy lesionado. Pero bueno, Jordan Willis, Dante Johnson. Y Jeff Wilson un año más con los 49 de San Francisco, lo cual, pues bueno, ayuda al menos una temporada más a tener un poquito de profundidad. Línea defensiva, eh, corredor y esquina, ¿no? O nickelback. Pero ahí vamos. Eh, ¿Quién más? Ah, Kerry Hyder. Kerry Hyder, este, este liniero defensivo, que lo recordarán en 2020, llegaba de los vaqueros, me parece. Y, y pues dio una, una tempora, un temporadón con los Niners, ¿no? Sorprendió mucho inclusive cuando se fue, fue de los que dolió, ¿no? Como esta vez DJ Jones, se fue Kerry Hyder, dolía por dos razones. La primera, eh, dio una muy buena temporada, ocho capturas y media, muy buen, muy buen rendimiento dentro del campo, para no ser titular, ¿no? Eh, entrar de rotación ahí entre Bosa y, y, y Armstead y DJ Jones, lo, lo movían en la línea. Ocho capturas y media lo hizo muy bien, Kerry Hyder se fue y la segunda por la que dolía es porque se iba a los halcones marinos de Seattle. ¿no? Creo que Seattle tenía muchas expectativas de DJ Jones y la verdad es que pues no resultó ser eh, el dinero que ellos esperaban. Tal vez por sistema, y pero sobre todo por cocheo. Aquí miren en San Francisco pasa algo con la línea defensiva muy parecido a lo que pasa con los corredores acá los corredores con San Francisco casi todos lucen y casi todos parecieran ser Emmitt Smith con, con, con, con el sistema que tiene desarrollado Shanahan terrestre ¿no? Digo ya vimos el temporador, temporadón que dio en 2019 eh, Raheem Monster, eh, 2020 por ahí Jeff Wilson tuvo sus buenas actuaciones este 2021 elaya Mitchell se vio bestial y, y teniendo ciertas características pueden lucir muy bien en, en esta ofensiva y creo que lo mismo pasa con la línea defensiva pero tiene mucho que ver con Chris Kokurek, el, el coach de línea defensiva me parece que hace bueno, hasta allá hizo ver a bien a Ari Armstead, ¿no? moviéndolo nada más a tackle defensivo Mejoró enormidades el señor Armstead después de cuatro años o cinco años en el equipo. Por fin pudimos ver a un Armstead, que es el que queríamos ver, pero como tackle defensivo. Me parece que es un gran coach. Yo creo que aquí Chris que en algún momento tiene que tener su oportunidad como coordinador ofensivo. Defensivo, perdón. Si es que quiere salir de ahí, ¿no? Yo creo que lo hace muy bien como coach de línea defensiva. Entonces... Pues veremos, ¿no? Veremos si en algún momento da el salto, pero creo que le va a ayudar nuevamente a, a, a Kerry Hyder. Este. Ah, ya sonaron por ahí mis perrillos, perdón, ni modo. Este. Kerry Hyder, este. Um, <coughs> creo que va a regresar a su nivel, creo que lo va a volver a hacer bien, con Chris Kokurek teniéndolo ahí como, como, como coach. Me parece que hay estos, estos jugadores, estos linieros defensivos que llegan y a lo mejor andaban perdidos y a lo mejor no encontraban mucho su lugar y su camino, llegan con San Francisco y llegan a un, a un lugar en donde son bien cobijados, bien, bien explotados, en el buen sentido de la palabra, y bien manejados. ¿no? Y creo que Chris Kokurek regresará a Kerry Heider a poder hacer algunas cosas muy buenas. Miren, si vuelve a tener otra temporada... De 8 capturitas, 9. Ya, mire, estamos, nos damos por bien servidos con el señor Kerry Hyder. Entonces, pues, bienvenido de vuelta a Kerry Hyder, a los Niners. Eh, qué chido que no la tensearon en Entonces, acá esperemos que... Eh, nuevamente nos des eh, alegrías y satisfacciones. Yo no creía en Kerry Hyder cuando llegó a San Francisco. Yo pensaba que iba a ser, eh, lo iban a volar, que no iba a llegar al, al 53 final y miren lo que logró. Entonces yo creo que tiene otra oportunidad y creo que lo va a aprovechar y creo que lo va a hacer muy bien el señor Kerry Heider. Um, y bueno, ya hablamos de dar Quiz de Nard, ¿no? que este es dinero que llegó, lo hablamos al principio, fue de las últimas noticias que se dio. Um, yo creo, yo dudo mucho que vaya a llegar aquí a, a, a ganar un puesto, al menos titular, tal vez de rotación, veremos qué puede hacer en, en la pretemporada, pero yo creo que hasta ahí va a llegar, yo no creo ni siquiera que llegue al 53 final de Nart, creo que, creo que los eh, 49 se la van a jugar. ya tenemos a nuestros esquineros titulares, que para mí... Van a ser Boris Ward y Emmanuel Mosley. Independientemente de lo que pase con, con Jason Burrett, ya veremos él cómo se va moviendo. Si es que todavía eh, deciden retenerlo un año más con todo su historial de lesiones y, su, y, y, y esta propensión igual de, de, de Garoppolo de, de lesionarse tanto. ¿no? Entonces yo creo que los titulares serán Boris Ward, Emmanuel Mosley y el tiro va a estar en, en el nickelback. Yo creo que el tiro fuerte va a ser en, entre Dante Johnson... ...y The y, y Lenoir, ellos yo creo que son los que van a pelear ahí el puesto de, de, de Nickelback... ...que tampoco le llega a ninguno de los dos a, a Kagan Williams, ¿no? Digo, a Kagan Williams lo podríamos eh, eh, crucificar por este juego contra los Rams... ...donde Copper Cup lo hizo pedazos, pero pues... ...Copper Cup aquí no hace pedazos, ¿no? Es como me decía por ahí, alguien vino a comentar de los jefes... ...saludos al, al, al Chief Kingdom... Me venía a comentar que, que, que terrible Charboris Ward ¿no? eh, contra Jamar este Chase. Pero miren, hay, hay de receptores a receptores y hay receptores que van a hacer pedazos a quien se le ponga enfrente. Y hay esquineros que van a tener días malos. ¿no? Yo quiero pensar que lo de Charboris Ward en ese juego contra los bengalíes fue un mal día. O una mala segunda mitad porque la primera mitad realmente contuvieron a los, a los, a los jefes. Este, a los Bengals, perdón, y, y después pues ya se borró y Jamar Chase hizo de las suyas, pero es que era Jamar Chase, ¿no? si me dicen es que lo hizo pedazos este, Dante Pérez, pues sí me diría, pues, este que no, pero creo que se vale tener una mala tarde contra Jamar Chase, toda vez que Jamar Chase es un receptor que va que vuela para un All Pro y una gran carrera, entonces yo creo que Charvarius World lo hará bien en San Francisco y serán nuestros esquineros titulares, pero bueno, Daquis eh, de Nard, bienvenido por el momento a San Francisco. Esperemos que seas otro Kerry Hyder al que yo no le tengo fe y logres hacer cosas importantes y puedas hacer resurgir tu tarea, tu carrera, perdón. Este, y pues bueno, ¿qué más ha? Eh, ya dijo John Lynch, ¿no? Se ha estado rumorando muy fuerte, muy fuerte, ha habido en el, en el, en el Twitter verso. Eh, esto de que estarían dispuestos los 49 a cambiar a, a, a Divo Samuel, lo cual me causa mucha gracia. La verdad, miren, yo dudo que eso pase. La verdad es que son de las cosas así como lo que hablamos de Brady, ¿no? De que llegaría a San Francisco, pues, eh, pero pues, son, son rumores y son cosas nada más que salen. A Divo Samuel no lo van a soltar los Niners, pero ni de broma. Eh, Kyle Shanahan sabe perfectamente que lo necesita. Shanahan peleó mucho por él. Se enamoró a primera vista de él desde, desde la universidad. ¿No? Entonces, este... No, o sea... Divo Samuel va a ser niner, ya lo dijo Lynch. ya están platicando con los agentes, tanto de él como de Nick Bosa para poder llegar a negociaciones y, poder, y que puedan ser niners por mucho tiempo. Por mucho, mucho tiempo, así lo dijo. Entonces, yo creo que... Vamos a, tener Divo, vamos a tener Divo y vamos a tener Nick Bosa por mucho tiempo en los Niners, lo cual es una gran noticia porque sí son estos jugadores que nos pueden, que pueden cambiar un partido ¿no? y lo hemos visto muchísimas veces. Entonces creo que son anclas importantes tanto de la defensiva como la ofensiva. Entonces pues este, no, no se preocupen, miren, se los aseguro, casi casi se los puedo asegurar. Divo Samuel no se va a ningún lado, se va a quedar eh, con los Niners y pues obviamente Nick Bosa, ¿no? Ambos van a ser Niners. Yo espero que sí se les alcance a dar el contrato ya, porque por ahí se habla de que les podrían dar el tag de jugador franquicia y estas cosas que luego no ayudan a una buena negociación futura ni al rendimiento del jugador. Entonces yo creo que Que este... se quedan en los Niners y pues ya veremos en, si en las próximas semanas, después del draft, o ya, ya casi para empezarse... Se, tenemos contratos nuevos para estos jugadores ¿no? Eh, va a ser una la nota eso sí, pero esperemos amarrarlos. y yo creo que después de, esa, de esas negociaciones, o sea, una vez que se cierren los contratos de Bosa y de, y de Divo, este, porque fíjense está, estaba yo escuchando a mis carnales del, del Empire Jalisco que, que, que entrevistaron a Carlos Justice. Eh, un, un insider ahí de los Niners estuvo muy bueno, eh, sigan a mis carnales del Empire Jalisco ahí en su, en su Ninercast, que transmiten todos los miércoles me parecen este, si me equivoco, ahí comentenle, carnales, ¿no? pero según yo son los miércoles en la nochecita. No sé si ahorita estén todos los miércoles, pero ahí andan. Y, y, y, y decían esto: ¿no? que, que después de estos contratos, o sea, una vez que se cierren los contratos de, de Divo y de, y de Bosa, ya se sabrá realmente cuánta lana hay y qué más movimientos se podrían hacer en la agencia libre. Y, y, y estoy muy de acuerdo con eso. O sea, ya teniendo números más claros, se podrá ver realmente qué va a pasar. Y, y si todavía se puede firmar algún jugador más por ahí, ¿no? Independientemente también de la situación de, de, de Jimmy Garoppolo. Eh, y ahí todavía hay agentes libres, ¿no? Por ahí anda Tyron Matthews, por ahí anda eh, Bobby Wagner, eh, no recuerdo quién más anda todavía por ahí, pero hay todavía agentes libres atractivos. Entonces, pues bueno, ya veremos eh, qué pasa una vez que se firmen estos contratos de Bosa y de Divo, cómo quedan, cómo se pueden distribuir, incentivos, eh, metas, etcétera, etcétera, prorrateo, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno. Eso, pero bueno, lo importante es que creo que ya casi lo afirmó John Lynch, Divo y Bossa van a ser Niners por un muy, muy buen rato. Qué bueno, bienvenidísimos de vuelta. Bueno, bueno, que no se vayan nunca, verdad, que siempre se queden en los Niners porque son de los jugadores que más, más me gustan del equipo. Yo creo que difícil eh, eh, hablar de un favorito, ¿no? Siempre me dicen tu jugador favorito. No lo sé, porque pienso en Bosa, pero pienso en Divo, pero pienso en Kittle, eh, pienso en Trent Williams, pienso en Kyle Juszczyk, pienso en Fred Warner, y pues no sé, no sé cuál, pero es de mis favoritos. eso es, yo creo que es inevitable mío y de muchos, ¿no? Pero bueno, esa es la cosa. Y por último, pues de lo último que se ha sabido, es la situación de DeFord, Ford, ¿no? Ya John Lynch también dijo, pues no, yo ya no lo veo contribuyendo al equipo este año, y eso pues básicamente quiere decir que en algún momento, yo creo que pasando el primero de junio, le van a dar cuello al señor DeFord Ford, porque pues nomás no nomás no ha rendido en el equipo. Eh, creo que ha participado en 18 juegos, en 4 temporadas con los Niners. Entonces pues está cañón, ¿no? La neta. Ah, no podemos tener un jugador así. Ah, también Richie James. Richie James que era nuestro receptor y también fue nuestro... Regresador de patadas un tiempo. Yo le tenía fe al chavo. De repente mostraba cosas buenas. Recuerdo por ahí un juego contra Green Bay en 2020. Aquella, el año de la, de la pandemia. Tuvo un muy buen juegazo eh, Richie James. Pero luego cometía el error de tirar pases de las manos. Y ahí creo que él dejaba ir oportunidades. Sobre todo porque Shanahan es muy poco paciente ante ese tipo de cosas. Entonces Richie James de repente dejó ir oportunidades. Regresaba patadas más o menos decentemente. Recuerdo algún regreso ahí de kickoff contra Seattle, pero nada más, ¿no? Y se va, parte a los gigantes de Nueva York. No, no sé no bien, no se supo bien el, el, los números, ¿no? Cómo, cómo quedó, pero se va a los gigantes. Y pues ya, adiós Richie James. Pensé que iba a poder hacer más en San Francisco y pues no se dio. Pero bueno, esas son las noticias, eh, hermanos. Esto ha sido lo que ha sucedido en la franquicia en esta semana. Las noticias más relevantes de los Niners. Eh, Van a pasar más cosas seguramente en esta semana. Se acerca el draft, se acerca el draft. Habrá tal vez un poco de sequía porque el draft es lo que va a volver a, a alterar todo. Para los que no saben muy bien cómo funciona el draft, ahí está el video de la semana pasada. Miren, es que va a ser una saguita Ahorita me voy a aventar. Vamos a analizar posiciones, ¿no? vamos a analizar prospectos, sobre todo de línea ofensiva y perímetro, que a mí me siguen interesando. Pero vamos a ver también otras posiciones, qué opciones hay. Vamos a irlo revisando en estas semanas para... Antes del draft o el día del draft haré mi mock draft. ¿No? y ya saben que en el draft pues, voy a hacer transmisión en vivo de una vez les aviso cuando sea el draft haremos transmisión en vivo para platicar ahí no tenemos primera ronda pero hay que observarla porque podría San Francisco a lo mejor buscar un trade up, algo y tal vez aparezcamos en, el, en la primera ronda entonces atentos al draft y estas semanas no se pierdan el de la semana pasada ¿no? ahí es la introducción es para que vayan entendiendo de qué va el draft porque luego llega el draft y ya no saben qué pasa y todos se preguntan por qué pasó esto y por qué pasó aquello entonces chéquenlo es, es un poquito de, de, de, de conocimiento ¿no? para que nos empapemos más de lo que es el draft. Y ya después este, iremos viendo en las semanas consiguientes prospectos para llegar bien, bien preparaditos y bien informados al draft próximo eh, 20, 28, 29 y 30 de abril, me parece. Entonces, pues bueno, hermanos, hasta aquí el podcast. Eh, nos vemos la próxima semana. Ya una vez que entremos al siguiente mes vamos a hacer sorteo ya va para allá su regalo del chino RPG espero que ya llegue en estos días también ya, es que lo mando por correos porque sale más barato <risa> este, y también se lo mandé al, al buen este, ay, ¿cómo se llama? Víctor, creo que me parece, no ¿Cómo te Leo, Leo Murillo, sí el que me ganó en Madden, me ganó en Madden entonces ya va para allá tu placa también hermano espero que te llegue también en estos días, ponte atento y pues bueno señores Nada más que agregar las noticias de los Niners más recientes. El jueves no se pierdan, canal 49. Vamos a seguir con esto, les digo, del draft. A, a empezar a ver prospectos, a empezar a analizar lo que viene. ¿Qué podría agarrar San Francisco? ¿Cómo, cómo podríamos buscar talento? Y, y, y ojalá llegue algo o lleguen varias piezas que nos están haciendo mucha falta. Pero bueno, les mando un abrazo a todos, me despido. Cuídense mucho, mucha buena vibra. Y ya lo saben, ya lo saben. Ya lo saben con